¿Puedes decir tips para empezar a streamear? Para mí, desde lo que llevo streameando Para mí, algo bueno para empezar a streamear Es básicamente hacer lo que más te guste, tío Porque luego, cuando hagas algo que funcione bien Entre comillas, va a funcionar como tal va a funcionar, ¿vale? Va a funcionar lo que hagas para streamear, porque realmente si a otra gente le funciona a ti te va a funcionar. Ya te digo, jugar a un juego con la gente, eso te va a funcionar. Pero qué pasa que cuando vaya pasando el tiempo te vas a aburrir de hacer eso. Entonces yo siempre os recomiendo hacer lo que más os guste y aparte hacer variedad. O sea, por así decirlo, que la gente, le o sea, vosotros hacer algo para que eh, le gustéis a, a la gente por vosotros. No por lo, el juego que estéis jugando, ¿vale? Otra cosa es que seáis pro players Si sois pro players y sois top mundial Top mundial ¿eh? o top de Europa Por ejemplo, eh, Nit en FIFA O por ejemplo, Mixwell en Valorant Top mundial Podéis hacer, podéis ser pro players, podéis poner la cámara No hace falta ni que pongáis la cámara realmente Porque sois pro players La gente os va a ver por cómo jugáis Y va a coger vuestras mecánicas y vuestras cosas Pero realmente chicos, no intentéis ser pro players si no lo sois que la gente vea cómo sois realmente, que la gente vea qué sois, cómo, cómo os desenvolvéis en un chat, cómo habléis con la gente. Yo os digo que hagáis eso, básicamente.